En este tutorial vamos a ver cómo realizar un montaje para que el resultado final se vea como esto que estamos viendo en pantalla. Para eso voy a venir a um, archivo y voy a abrir desde la biblioteca m, del, de la cátedra, en la carpeta color, en la carpeta que se llama brillosat. voy a buscar el archivo que se llama luminaria. Eh, Revisemos que este archivo mide o tiene un tamaño en píxeles de 1536 por 2048 píxeles. Quiere decir que para, lo, o, o para jugar con un cielo que podemos montar acá necesitamos un archivo que como mínimo tenga 2048 píxeles de alto y unos 1500 píxeles de ancho. Vamos a revisar lo que tenemos acá este tiene 1.224, 750, este cielo 1.224, 924, 1.200 no tenemos ningún archivo que cumpla con la condición de tener 2.040 píxeles de alto pero tenemos esto que mide 2.500 píxeles de ancho entonces lo que vamos a hacer es abrirlo y rotarlo le voy a dar a abrir y ahora eh, le voy a pedir al programa desde Imagen, Transformar, Rotar en sentido antihorario. Para que las nubes me queden en la misma posición que en este archivo, voy a volver a Imagen, Transformar y lo voy a voltear horizontalmente. Muy bien, tengo mi archivo. Entonces lo voy a seleccionar todo, le voy a pedir al programa que copie, bien, con Copiar, y voy a venir a mi archivo. Ay, perdón, no abrí luminaria. A mi archivo luminaria eh, en el que voy a realizar el montaje. Eh, en este archivo entonces yo eh, debo seleccionar todos los píxeles que quiero que se reemplacen por el montaje que voy a hacer. Y cualquiera de las herramientas de selección que conocemos hasta ahora no sería muy eficiente por eso vamos a elegir seleccionar por color ¿bien? cuando elijo seleccionar por color me voy a fijar que mi herramienta umbral de color esté eh, configurada con una tolerancia de 32 ¿bien? con eso voy a hacer un clic acá bien ahí se han seleccionado todos los píxeles que reúnen ese color Fíjense que si yo hubiera utilizado una tolerancia menor, por ejemplo, y selecciono, me habría seleccionado solo algunos. ¿Mm? Yo he probado y he llegado a que con 32 se realiza una selección aceptable. Ahora voy a crear una nueva capa transparente en la que voy a pegar mi selección. Le voy a decir editar, pegar en la selección. Aquí está el pegado, yo puedo mover esta capa, tengo un pequeño margen para elegir cómo quiero que se vea este cielo. Y cuando está como me gusta, voy a venir a capa y le voy a pedir que ancle la capa. Y con eso ya quedó. Bien, ahí tenemos nuestro montaje realizado.